Muy bien, entonces lo que vamos a hacer para aparentar que tenemos pestañas más largas de lo que realmente tenemos, vamos a ocupar eh, dos, dos rímel, dos máscaras de pestaña. El primero es de la marca In, este es de almendras, este es realmente muy económico y lo pueden encontrar prácticamente en cualquier tienda. El segundo es de la marca Maybelline, se llama Grey Lash. Este también es como muy popular, lo pueden encontrar en cualquier lado y no creo que tenga ningún problema para encontrar ninguno de estos dos. Aún así, eh, lo que yo recomiendo para que en el maquillaje podamos tener pestañas más largas sin, sin pestañas falsas, es que ocupemos dos rimes de pues de diferente marca, dos máscaras de pestaña de, de distinta marca porque, y de distinta como brochita. Si se pueden dar cuenta, como que esta brochita es como bien... como bien distinta a, a esta. Y eh, eso va a hacer que nuestras pestañas se vean mucho más largas al final. También para que podamos tener pestañas más largas es importante enchinarlas, ya sea con el enchinador normal o con cuchara, por ejemplo, como el que tengo acá. Cuando vayan a enchinar sus pestañas les recomiendo que lo hagan desde la raíz con un apretón muy suave y vayan apretando la pestaña como muy suavecito hasta llegar a la punta. De esa manera sus pestañas van a quedar curvilíneas en vez de quedar completamente rectas, ¿ok? Y bueno, vamos a empezar primero colocando esta máscara de pestañas de la marca Im. Vamos a comenzar. Como se pueden dar cuenta, ya apliqué la primer capa del rímel de almendra en este ojo. Este ojo lo voy a dejar sin, sin maquillar para que ustedes puedan observar la diferencia cuando nos ponemos dos máscaras de pestaña y cuando dejamos el ojo completamente natural. Entonces, esta máscara eh, la dejé como muy suavecita, muy, muy ligera... Y vamos a probar con la de Maybelline, que es la que les comento de Grey Lash, que me gusta mucho. Y vamos a aplicar la segunda capa con este, para ver cómo queda. Bueno, ya terminé de maquillar este ojo con la segunda capa de Maybelline y como se pueden dar cuenta, ya hay una gran diferencia entre este ojo que tiene las dos capas de rímel contra este ojo que está completamente natural. Entonces, eh, como se pueden dar cuenta, incluso este ojo se ve como más grande, mientras que este ojo se ve más chiquito. El hecho de que tus ojos se vean más grandes, eh, eso lo define la, el largo de tus pestañas. Mientras más largas se vean tus pestañas, más grandes se van a ver tus ojos. Y mientras más pequeñas se vean tus pestañas, también más pequeño se te va a ver el ojo. Entonces eh, yo pienso que sí conviene seguir mucho este tip y es un tip que yo uso prácticamente todos los días. Y bueno, voy a maquillar este ojo con solamente una capa que es esta del de rímel de almendra para que ustedes puedan observar la diferencia entre poner solamente una capa de rímel con un solo rímel y poner las dos capas de rímel que es en este ojo. Bien, ya terminé de aplicarme la capa de rímel con el im de, de almendra y yo creo que ustedes sí pueden notar la diferencia entre este ojo que solamente tiene una capa de rímel contra este ojo que tiene las dos capas de rímel de marca y cepillo diferente. Pienso que ustedes ya pueden notar que este se ve ligeramente más pequeño que este. Ustedes díganme qué ojo les gusta más. Si sí, el que se ve un poquito más eh, pequeño o este que se ve ligeramente más grande por el largo de las pestañas. Díganme qué les parece en los comentarios, si este tip les, va les fue útil. Y bueno, nos vemos hasta el siguiente video. Bye.